hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer salmorejo cordobés y los ingredientes son un kilo de tomates de pera 150 gramos de pan candeal sal un diente de ajo 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra jamón serrano y un huevo lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer el huevo ahora vamos a batir el tomate que ya hemos cortado y le hemos quitado lo verde de arriba ya está lleno y ahora a batir ya lo hemos batido bien y ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo para que no quede nada de grumos se va echando y se va pasando como veis ya lo hemos pasado todo bien y ahí queda todas las semillitas y los pellejitos ahora volvemos a echar el tomate Una vez que hemos echado el tomate, ahora echamos el pan y lo dejamos unos 5 o 10 minutos que se, que se moje. Ya han pasado los 10 minutos. Ahora echamos el diente de ajo, un poquito de sal y nos ponemos a batir, ya lo hemos batido bien y ahora Vamos echando el aceite poco a poco y se vuelve a batir con fuerza. Ya hemos acabado de batirlo. Y ahora lo vamos a emplatar. Mirar qué bueno está. Lo primero que tenemos que hacer para emplatarlo es echar un poquito de aceite por encima. Se echa también jamón y un poquito de huevo y ya tenemos el salmorejo cordobés para todos ustedes. Bueno amigos espero que os haya gustado el salmorejo cordobés especialmente hecho para todos vosotros, pero para todos, no falta ni uno, así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene, adiós.